¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy Hoy estoy súper emocionada por el video de hoy, ya se los quería traer de hace rato Pero pues por una u otra cosa, o que tenía videos adelante o demás, pues no se los traía Esta... bueno, no sé si se acuerdan hace unos meses que subí el video de la cabra en el columpio Que a todos nos asustó mucho, que por lo que fuera una creepypasta o lo que sea Pero estaba fuerte porque ustedes saben que estas cosas de las cabras no es de hoy, o sea, pasa muy seguido de que las cabras andan por ahí rondando y nos da miedo. Entonces pues hoy les traigo como... No es una segunda parte porque lo de la cabra en el columpio puede ser que no pasó... Pero esto sí pasó y hay evidencia en video entonces vamos a ver qué pasó con esta cabra en India y van a morir de miedo igual que yo, porque de hecho un primo me lo mandó y me dijo así de que wow, checa esto y yo no, sí, ya lo había visto y me dice, haz un video sobre eso porque a mí me gusta mucho y yo, es que a mí también me fascina mucho, pero bueno, eh, va a ser una intro larga les digo porque como les mencioné en Instagram, si no me siguen, síganme por allá, aquí se lo voy a poner de este lado, bueno Hoy les vengo a proponer dos cositas porque estoy contenta, porque les quiero agradecer a ustedes por el apoyo que pues que me han brindado en estos últimos meses con lo del hackeo, con lo de que no aparecía mi canal en recomendaciones y muchas otras cosas, de verdad no tengo cómo agradecerles. Entonces me ocurrió dos cosas. Bueno, la primera es... Um, quiero hacer... Bueno, como ustedes saben, pues... Navidad es Halloween para mi canal, entonces bueno, pensé en regalarles algo y se me ocurrió lo siguiente, no sé cómo hacerlo en YouTube, igual estoy leyendo sus recomendaciones en comentarios, pero bueno, vamos a hacerlo estas dos semanas a partir de este domingo que va a pasar, vamos a hacer lo siguiente... Yo subo una foto en Instagram cada domingo. Entonces se me ocurrió que voy a subir el video en YouTube de domingo, que yo subo. Solo esta semana no fue porque les dije que me sentía mal. Pero bueno, subo video el domingo. Y al mismo tiempo voy a subir una foto en Instagram. Entonces ustedes eh, pueden ir a la foto, darle like, comentar lo que ustedes quieran, pero ya con darle like. Y voy a dar un lapso de 24 horas. Y en esas 24 horas, es decir, el lunes, yo voy a escoger dos ganadores, ¿ok? Entonces yo eh, pues ya voy a seleccionar, les digo totalmente al azar, dos ganadores. Y de esos dos ganadores eh, les voy a escribir y les voy a regalar lo que es como una tarjeta de lo que ustedes necesiten. Si quieren Spotify, eh, de Spotify o se los compro de Xbox o de lo que ustedes me digan, de YouTube, de lo que ustedes quieran, me dicen... Entonces yo voy a ir a comprarla de lo que ustedes necesitan, les rasco y les paso el código, ¿ok? Ese va a ser como eh, un, una forma de, pues sí, como de interactuar, de regalarles algo. Por ahora vamos a hacerlo, así les digo, estas dos semanas para ver cómo funciona. Si, y ya después vemos que dos son poquitas, se necesita tres, cuatro a la semana, ¿ok? Y luego veo cómo manejarlo aquí en YouTube, ¿ok? Eso fue lo que se me ocurrió. Y la segunda cosa es que, bueno, me han pedido muchísimo historias por WhatsApp. Entonces, como yo les he platicado, eh, me cuesta mucho hacer ese tipo de historias Porque necesito otro celular, necesito grabar una parte, el audio aparte y demás Y sí, ok, quiero subir las historias de WhatsApp Entonces, eh, pues yo lo que les pediría es que eh, pues me apoyen como que dándole likes a estos videos de esta semana Y al final de esta semana voy a subir un video de WhatsApp Pero fin también ayúdenme muchísimo a compartir ese video y demás a ayudarle como que a, ten a que tenga pues... Um, explotación, no sé cómo decirles Pues sí que explote eh, Porque no es una serie como que ya me estuviera funcionando O sea, ya como que pasó Pero me lo piden mucho Y yo les quiero traer contenido que ustedes quieren ver Entonces bueno, les voy a traer uno a final de esta semana Pero porfis, apoyenme con estos videos que voy a subir Y con ese sobre todo y pues ya, entonces ahora sí después de esta intro larguísima rápidamente nada más aquí les dejo mi TikTok Si ven cosas por allá raras que necesitan etiquetarme para yo verlas y hacer un video por favor allá etiquétenme Y aquí abajo les dejo mi Facebook, ya les pasé mi Instagram hace un momento Y pues bueno, ahora sí vámonos directo con este video Ok, fantasmitas, pues como les dije, hace unos meses salió todo a flote, toda esta este, historia viral sobre la cabra en el columpio, donde básicamente pues unas personas estaban acampando y en ese acampamiento pues hagan de cuenta que alguien de lejos vio una cabra negra que se portaba como pues como una persona porque caminaba, se subía a un columpio y se columpiaba así, pues o sea, imagínate que se agarraba con las dos bueno que se agarraba con sus dos patillas aquí pues para agarrarse el columpio y con las de abajo pues como que se columpiaba no tengo idea más o menos pero bueno era una imagen que tú sí si te imaginabas no tanto como lo del perro comiendo cereal no o sea eso como que bueno pero lo de la cabra por alguna u otra razón sí sonaba un poco más real porque nosotros sabemos que las cabras sí tienen algo que ver con brujería muy mala ok yo eh, hasta este punto yo he conocido brujas buenas que se dedican a quitar brujos malos, a ayudar a las personas a que con su don les ayuden, les digo como a limpiar energías y demás, no todas son malas, pero obviamente hay brujas que son como muy malas y ni siquiera sé si les podría decir brujas, o sea, tanto buenas o malas, o sea, personas que tienen como este don de la magia y demás, obviamente hay quien lo usa para bien y personas que lo usan para mal, pero bueno, eh, generalmente las cabras negras son como en representación de la brujería mala así como que de las brujas de antaño, de aquellas como por ejemplo de la del conjuro, ¿no? de que se suicidó y mata a su bebé como por ofrecerle algo a Satanás y demás y pues bueno, Baphomet también está representado con una cabra si se fijan como que, aquí les voy a poner una imagen pero está como así y esa es la imagen como que de las brujas de toda esta cosa entonces, pues bueno, este les digo este video que pasó que dice eh, que captan una cabra negra caminando como persona, así en dos patas Vamos a ver primero el video y después eh, les digo qué onda con esto. Ok, Fantasmitas es un video muy corto de 10 segundos a lo mucho. Ustedes pueden ver la calidad del video, se ve bien, más no es triple HD, este... 1800 y bla bla bla no, pero se ve perfectamente se ve que no es una edición porque la gente hasta se queda así de What? la gente va pasando y también voltea así de qué onda con la cabra, son 10 segundos de que la cabra va caminando tal cual las cabras son raras pero no a este punto ok, o sea no no, yo por más que lo pienso y así como Ok, de repente ya ven que los perros como que brincan así y demás No, esta cabra va caminando literal como un humano uh, Este se dio en India, en Teruara, Bihar, en la India No sé exactamente dónde sea, ¿verdad? Pero bueno, en la India Y allá pues también hay muchas cosas estas de estas de brujería, ¿ok? Y les digo, lamentablemente las cabras negras se utilizan mucho en rituales muy malos o sea como muy pesados por ejemplo de que eh, no sé si les había contado pero en nueva york bueno más bien en, en brooklyn eh, aventaban como cabezas de cabra De repente, así como si... O sea, cabezas de cabra y la gente decía que estaba, Se veían que estaban cortadas las cabezas A mano, o sea, se veían los tajos así No de que, bueno, o sea, las mataron Y para comer o algo así No, no, no, se veía que estaban cortadas a tajo Y aventaban las cabezas en, en Brooklyn, entonces si sí era así como de que Alguien está haciendo un rito Vudú o algo así eh, en, por ejemplo, mi primo que les digo que me pasó, está este video que yo lo había visto pero que me dijo vivimos en... bueno, somos de San Luis Potosí, pero ellos son como más de la Huasteca Potosina y en la Huasteca Potosina se da mucho lo que son los Nahuales y los Nahuales son personas que son brujos también, hombres o mujeres obviamente brujos que se pueden transformar en animales ya esto ya les había contado antes, hay muchísimas experiencias en lo que es la huasteca potosina Que eh, hay muchos animales que de repente, pues no sé, de que ves un jaguar ahí robándose cosas Y le quieren disparar y resulta que se para y camina así tal cual, como en dos patas O perros, o sea, hubo una donde sí leí que la persona, o sea, casi se vuelve loca Y me, día, me da a mí personalmente mucho miedo porque dice que había un perro que se estaba robando sus gallinas y un día dijo, ya estoy harta del perro. Y pues como gente de antes, pues lo único que hacían era como que salir a dispararle a lo que sea que hubiera estado robando sus gallinas. Entonces que estaba esperando a que el perro llegara y que estaba así como que ya con su escopeta y todo. El perro llega, agarra una gallina y pues él como que sale a perseguirlo. Y el perro pues se para así tal cual esta cabra y camina y se va corriendo. Entonces eso fue lo que le impidió al señor como que matarlo. Porque dicen que eh, si matas al animal... Siendo un Nahual O sea, si lo matas en su forma animal De todos modos, él regresa como a su cuerpo Pero si lo matas como en persona, ya no puede Más o menos Entonces ya no lo mató, pero fue así como No manches, también hubo una de un toro Que no tenía cuerno, no tenía orejas Y no tenía cola Y lo vieron así como que recogiendo cositas Y metiéndolos a una bolsita Y es así como, what? Entonces me suena a algo así O un Nahual, o de plano esta cabra Eh... Pues está representando a alguien Porque también dicen que Que vean cabras así haciendo estas cosas Es sinónimo de que algo va a pasar O que alguien va a morir O sea, cosas así bien raras Entonces les digo, lo de la cabra en el columpio Y de repente esta cabra caminando así Pues obviamente explotó Se hizo viral, igual que la historia de, de la cabra en el columpio Y pues las personas que... Subieron el video, pues obviamente dijeron, uno, pues sobrenatural, ¿no? O sea, no no hay, sí hay animales que actúan raro, pero no así, o sea, definitivamente no así, y pues que lejos de que sea un hecho sobrenatural, pues que ya es algo como diabólico. Me causa como issues ver esto Pero bueno, fantasmitas, este es un tema Que a mí me gusta mucho Como que saber de este tipo de casos De los Nahuales también me gusta Mucho buscar como experiencias Porque les digo, allá en la Huasteca eh, dejen ustedes de que se publiquen en blogs, de que puede que sí, puede que no, eh, se publican en periódicos, porque les digo, allá es muy común este tipo de brujos de Nahuales, y a veces les digo, matan animales y se dan cuenta que tienen rasgos diferentes, y ahí es cuando dicen, este no era un animal, este era un Nahual, y pues dicen que como que la maldición del Nahual ahora va a ir en contra de ellos, por eso... Cuando saben que es un Nahual, aunque les dé mucho miedo, no hacen nada por este tipo de cosas. Y no tendría que estar hablando de esto porque también se dice la leyenda que si hablas de los Nahuales los atraes. Aunque aquí no hay, pero sí. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden lo que les dije al principio del video, las dos propuestas. Díganme qué les parece en los comentarios. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video. Y pues ya. Besitos. Bye. ¡Fantasbadas! Los saludos de hoy son para Andrea Barcenas, otro más para Dan Rey, otro más para Abril Mendoza, para Marcia y por último para Brandon Hernández. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto de Instagram. Recuerden que lo doy cada que subo un video nuevo, pues por historias de Instagram. Los quiero y nos vemos al siguiente.